¿Sabes qué es el TREN MARKETING DIGITAL? El TREN MARKETING DIGITAL es una herramienta como este destornillador que nos permite armar estrategias netamente en el canal de distribución es decir su objetivo principal es asegurarse de que tu producto digital o físico llegue a tu cliente final con la misma promesa de valor que lo ofreciste o lo promocionaste en una estrategia de comunicación.